Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Lofreak, y bienvenidos al episodio número 2 de Titanfall. Ah, Tenemos que estar en busca de la siguiente batería, ya que nuestro amigo, gran, eh, nuestro grandote amigo no tiene suficiente poder para arrancar. Así que vayamos por allá. Me encanta la movilidad que tengo en este tipo de juegos. Ah, Ok. A IMC concede paso franco al penal de Arque A todos los que se olviden, les conviene entregarse de inmediato a cualquier equipo de los equipos de IMC. Piloto, sugiero que no te entregues a IMC. El análisis de los patrones de voz indica que mienten. ¿Me crees tan estúpido? Vete. Indefinido. Nos abre el alcance completo de tu función cerebral hasta que establezcamos un enlace neuronal. Ah... Um. Gracias. ¡Uh! ¡Surprise! Por esto, olvidé algo. La última vez sentí que el juego era demasiado fácil. Uh, así que lo cambié a difícil. Espero que eso se haga un, una diferencia mayor. Oh. Piloto, mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorios hostil uh, Ten cuidado. Eso. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Oh. Uh... ¿Cuánto tiempo serviste a lastimosa? El capitán Lastimosa enlazó conmigo hace 973 días. Mm, es que considera... Lo siento, no seguro serán cercanos. Lo siento. Seguro que eran cercanos. Era un piloto excelente. Y un buen amigo. ¿Explica que los titanes tienen emociones? O algo por el estilo. Digo, puede diferenciar quién son amigos o no. Realmente quiero tener un vínculo más grande con con BT. Uh, Surprise! Oh. oh, no ha de nada, ah, por eso vamos a la sniper. Oh, está. Tipo, ¿dónde está? ¡Wii! Estaba enfrente de ti, ¿cómo es que no me viste? Peligrosas, no, se puede ayudar. Uy, esto puede ayudar más. Siguen disparando sin quieras saber si estoy ahí o no. Me encanta lo rápido que es este juego. Incluso es difícil, no es tan, tan, tan complicado. ¡Oh! ¡Oh! oh fuck tiene lo que dije. Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia. Puede ayudarte ah, a superar situaciones peligrosas. Esto puede ayudar. No quiero soltar la escopeta. Es realmente un arma. Ya estoy empezando a ver el nivel de dificultad. Que okay, hagamos esto más silenciosamente. Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia, puede ayudarte a superar situaciones peligrosas. Oh, una maldita granada. Malida, malida, malida qué no puedo entrar ahí? Un uh, buen headshot Ah, what the fuck? ¿Qué rayos fue eso? en ti mismo! ¡No oh. vamos a escondernos y dejar que vengan a nosotros! Vamos a ir hacia ellos. ¿Quién está hablando? Solo debe mi batería. En serio, no quiero matar a nadie más. Y MC crece a costa de la indiferencia casual ah. de otros. Ah. ¿Quién que habla? A su libertad de los Pilates. La excepción del Escuadrón Especial de Reconocimiento o oh. Su nombre es Sarah Briggs. Depende de todos Vete. ¿Queda alguien de vivo en esta nave? No. No se detectan signos vitales en la MCS James McAllen. Pero el 90% de los botes salvavidas fue eyectado. Hay esperanza. ¿Dónde tengo que.? Estamos oh. juntos en esto. Posiblemente alguien. haya alguien vivo aquí. ¿Cómo tiene que estar para poder sobrevivir aquí? Oh, ahí está la batería. Con esto va a estar bien, supongo ¿Es eso? Si, un casco ¿Cómo? ¿Cómo puedo ir hacia okay. Oh, Fuck Quiero ese casco, eso es. Uh, y ahora como diablos me voy. Oh, okay. Esto es super fucking divertido. Nuestra posición está comprometida. Oh. No. Atrás. Déjenlo. Asegura el área. No puede simplemente montar el tan y destruir a todos. Ok, hagámoslo de manera difícil. Headshot. Headshot. Eso no fue un headshot, así que. Mm, muere. No, no vas a subir. Headshot. Esos drones son exploradores de IMC. Los refuerzos enemigos estarán en camino. Debemos completar el enlace neuronal y para la misma batería. Entonces larguémonos de aquí. Batería llena. Uh. Piloto, debemos establecer un enlace neuronal para proceder. Y eso significa cuando estés listo. ¡Uh, aquí vamos! Aquí vamos. Protocolo 1. Enlazar al piloto. Estableciendo enlace neuronal. Oh, esos luces dolorosos. Enlace neuronal establecido. Fusilero Jack Cooper. Confirmado como piloto novato del BT-7274. Protocolo 2. Completar la misión. Mis órdenes son reanudar la Operación Especial 217. Reunión con el Comandante Anderson del EER. Detecto ah, me... que se acercan fuerzas enemigas. Protocolo ¿Está disparando. 6, proteger al piloto. Reiniciando los sistemas críticos. El escudo vortice atrapa los proyectiles y Oh, estamos en so pleno tutorial. Devolver los objetos capturados al enemigo. Okay. Uh. Oh. Ahora no me puedo mover. La activada. Esta arma pondrá en la mira a varios objetivos enemigos. Entre oh, más tiempo el button, más conseguirás. El enlace neuronal completado. Control del arma principal y enlace de movimiento restablecidos. Ooh. Muy grande, no tengo miedo de usarla. Detectado despliegue de titán enemigo, debemos luchar para ponernos a salvo. Prepárate. ¿Estás seguro de esto? Sí, confíe en mí. Ok, grandote. Gran enemigo abatido. Viene, uh. el piloto. Nuestra efectividad de combate aumentó. Piloto, detecto más equipos de rescate de IMC en camino. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es completar nuestra misión original de reunirnos con el comandante Anderson. Hasta entonces, estamos solos. Marcando tu interfaz. Debemos movernos rápido. Tengo que admitir Oh, tengo más armas. Uh, ¿Hacia dónde tengo que ir? Tengo que admitir que usar al titán es sumamente divertido. Uh. Es realmente divertido utilizar al titán. Y quiero ver más acerca de esta conexión que hay entre BT y el piloto. Si realmente podemos llevarlo a un nivel de, de amistad o a un nivel diferente a solamente humano y máquina. Bueno chicos, creo que dejaré el episodio hasta aquí. No quiero hacer videos muy muy largos. Y como pueden ver, hay a 2, 4, 6, 8, 9 misiones. Así que creo que estaré haciendo una por video. Acabamos de, de terminar la misión BT, que es esta. Así que en el próximo video, video estaremos haciendo sangre y óxido. Que suena bastante interesante. Así que no se pierdan el siguiente episodio. Uh, realmente estoy disfrutando mucho Titanfall. Espero que ustedes también. Y nos vemos en la siguiente. Soy Luis Freak. Nos vemos. Bye bye.